Bueno, vamos a seguir nosotros aquí justamente tratando de explicar en qué va este conflicto en esta jornada clave, la séptima, y además donde supuestamente Rusia se habría logrado el primer objetivo militar. Estamos en contacto eh, vía online con el profesor Fernando Wilson, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales de eh, la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de tenerlo con nosotros. Vamos a hacer una cosa bien complicada acá en el estudio, porque el profesor está en Viña del Mar, nosotros aquí en el estudio vamos a tratar de <ríe> mostrar unos mapas que el profesor desde allá nos va a tratar de explicar, así que ojalá que todos las que nos están viendo nos tengan paciencia. Vamos a partir entonces, profesor, preguntándole eh, el avance de hoy y este supuesto triunfo que tienen las eh, fuerzas eh, rusas, el primer triunfo militar, dicen algunos, algunos medios de comunicación como el New York Times, Hay otros que no lo están confirmando, pero ¿qué significaría este primer triunfo ruso hoy? A ver, se supone que habrían conquistado parte del puerto de Gerson, en sí. eh, la costa del Mar de, Negro, de, del Mar de Azov, pero ¿Qué, aparentemente ¿qué solamente está están controlando el área portuaria propiamente tal, exacto, y de hecho se ha visto cómo ellos han eh, dinamitado digamos instalaciones portuarias etcétera, lo que sugeriría que piensan que no van a poder retener el control del puerto de manera permanente uh -huh. ahora, eh, también en el norte lo que, se, lo que se está notando es un patrón en términos de que las fuerzas rusas están evitando las áreas más defendidas mientras que los ucranianos se concentran esencialmente en la defensa de grandes centros urbanos y también de nudos viales particularmente críticos, puentes sobre algunos ríos, eh, algunos cruces de caminos de alto valor eh, con el objeto de impedir que los rusos precisamente resuelvan su problema logístico uh -huh. eh, y puedan incrementar el régimen de avance y particularmente concentrar sus fuerzas, cosa de eh, poder hacer pesar, entre comillas, su superioridad numérica. Sí, pero parece que hoy los rusos optaron por el sur. Vamos a mostrar el mapa. Están aquí en el rojo todo el sector sur que está siendo atacado sí. por los rusos. Tenemos a Gerson por un lado, a Maripol por otro, que forman una pinza uh -huh. que parece bastante importante estratégicamente y vemos todos los sectores que están por el norte. Aquí está Kiev, por ejemplo, que hoy día estuvo un poco más tranquilo. Aquí tenemos claro. una, una ampliación de lo que es Kiev con algunos sectores. Pero concentrémonos en la importancia de haber tomado Gerson y Mariupol, porque harían como una pinza, ¿no, profesor? Claro. A ver, Mariupol no la han tomado propiamente tal, la tienen prácticamente rodeada. ¿Sí? Pero en términos prácticos, eh, en el sur los ucranianos han, eh, lo han dejado mucho más desguarnecido que en el norte. Eh, la concentración de fuerzas ucranianas se ha dado esencialmente en Kharkov y en los accesos a Kiev, lo que significa que los rusos tienen mucho mayor libertad de maniobra. Uh -huh. De la misma forma, en el sur, ellos están, los rusos están operando desde dos eh, ejes de acción di distintos, uno desde la propia Crimea y un segundo desde las provincias del Donbass lo que significa que en el mismo teatro de operaciones, en el Frente Sur, están atacando a las fuerzas ucranianas desde dos flancos, uh -huh. fuerzas ucranianas que de por sí son más débiles que en la zona del norte, lo que significa que tienen mayor libertad operacional y al mismo tiempo tienen una oposición menos concentrada eh, y con menor potencia de fuego que la que han podido encontrar en el norte. De todas maneras, eh, profesor Wilson, ha pasado siete días y Vladimir Putin al parecer no ha logrado el Exacto. éxito que quizás esperaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo logran? A ver, ellos esperaban una guerra completamente distinta y de alguna manera se confiaron en poder repetir el éxito de Crimea en el 2014. En ese momento la performance de las Fuerzas Armadas Ucrania fue muy mala... Eh, fue una sorpresa estratégica completa, incluso hubo casos de corrupción en términos de que una base aérea ucraniana se entregó completamente, de hecho, arrió su bandera y hizo la rusa. Por lo tanto, la imagen que quedó en Rusia de la capacidad militar ucraniana fue muy pobre. Ahora, a eso se le agregó además el hecho de que el presidente Putin en forma sistemática ha despreciado la capacidad política de los gobiernos ucranianos desde la caída del presidente Yanukovych, que cae el 2013 a finales en el incidente del Euromaidán. Y eh, el primero el presidente Petro Poroshenko y posteriormente hoy día a uh, Volodymyr Zelensky los mira como líderes de un estado fallido, de un estado profundamente corrupto y que no tiene las capacidades reales de conducción del país. Bueno, algo de eso hay que confesar, es verdad. En esa situación eh, nos encontramos con el problema de que se combina una voluntad político estratégica rusa de conseguir el mayor volumen de control sobre el territorio ucraniano y también, como te digo, la, el desprecio que se da sobre la capacidad tanto militar como política ucraniana, y se da el enorme, la enorme sorpresa que pudimos ver el jueves pasado, donde los ucranianos comienzan a resistir ferozmente desde el primer momento, cuando fracasa el asalto sobre el aeropuerto de Holodemel, y bueno, esto ha continuado manteniéndose. Mi Pero, especulación ¿sí? es que se perdió la sorpresa estratégica. Ya, yeah. Y entonces... O sea, se per... los, eh, los ucranianos durante más de un mes y medio pudieron prepararse frente a lo que cada día comenzaba a convertirse en la certeza de un ataque. ¿Y qué pasa con ese convoy que está rodeando Kiev y que no avanza? A ver, lo que pasa es que ahí no hay claridad respecto a realmente qué es lo que es ese convoy. Eh, lo que originalmente se planteó como una enorme unidad militar que podría haber sido incluso la división de infantería mecanizada de la, la Guardia Kantemirovskaya o la división blindada de la Guardia Tamán, eh, en realidad parece ser simplemente el tráfico regular, logístico que y de unidades de refuerzo que están marchando al frente, es decir, no es una fuerza coherente, sino que en general la combinación de abastecimientos que se combinan con eh, las unidades de refuerzo disgregadas que están avanzando. Recordemos que el ejército ruso no esperaba tener que librar operaciones de gran intensidad. Eh, el consumo de munición y combustible ha sido masivamente mayor al esperado y eso significa que han tenido que incrementar el volumen de transporte eh, de manera masiva. Ellos no esperaban tener que controlar tal número de carreteras como para poder manejar el tráfico que hoy día están teniendo necesitar. Recordemos además que el Frente Norte tiene el problema de que no está siendo abastecido directamente desde Rusia, sino que tienen que atravesar Bielorrusia. Es decir, están entre 600 y 800 kilómetros de distancia de los principales depósitos del Distrito Militar Norte ruso y para peor, eh, el ejército ruso en general confía mucho en los ferrocarriles para abastecer sus eh, sus fuerzas de, de, de despliegue pero en este caso al tener que hacerlo a través de otro país eh, se les complica el tema de las trochas eh, hay un problema Perfecto. logístico realmente mayor y es muy difícil solución bueno, parece ser que todas las premisas en las que planificaron la operación militar no están funcionando y además la comunidad internacional Exacto. se ha volcado con Ucrania y vamos a mostrar otro wall acá donde vamos a mostrar todo lo que han entregado los grandes potencias y también los países europeos eh, cómo están ayudando a Ucrania en, de manera militar. Aquí estamos viendo todos uh -huh. los países que se han congregado, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, República Checa, por supuesto el Reino Unido, los Países Bajos, o sea, prácticamente toda Europa, Rumania, Grecia, Canadá y Estados Unidos están entregando un apoyo militar impresionante a Ucrania. Por ejemplo, hay que destacar el hecho de que Suiza rompió su neutralidad también para confiscar, por ejemplo, fondos de los grandes jerarcas rusos. Alemania también entregó armamento cuando él tenía una política de no dar armas a países que estaban en conflicto. ¿Cómo ha ayudado este apoyo militar a Ucrania? A ver, eh, ha sido fundamental, sobre todo el apoyo inicialmente británico con cohetes antitanque Enlo y posteriormente norteamericano con los misiles antitanque Javelin. Se trata de armamento de última generación, extremadamente avanzado, que está diseñado específicamente para enfrentar la última generación de tanques rusos. Por lo tanto, eh, son armas que pueden ser utilizadas, por ejemplo, desde adentro de... de construcciones, o edificaciones, no, su retroceso y el fogonazo es muy bajo, es muy difícil de detectar su lanzamiento, tienen unas tasas de efectividad muy elevadas y por lo tanto le proveen a un ejército que no cuenta con una superioridad en fuerzas mecanizadas frente al ejército ruso, eh, una capacidad de contención importante. Un, ahora se agregan además la entrega de cantidades considerables de cohetes portátiles antitanque eh, los AT-4 suecos, Panzerfaust-3 eh, alemanes, España acaba de anunciar la entrega de cohetes al Cotán eh, Y eh, un segundo elemento que también es importante es la entrega sucesiva de misiles portátiles antiaéreos de fabricación norteamericana Stinger. Eh, Holanda, Alemania y los propios Estados Unidos han estado entregando estos misiles que son armas muy compactas, muy, muy fáciles de emplear y que tienen una tasa de efectividad muy elevada contra eh, aviones que incluso Lance puedan eh, estar equipados con señuelos y herramientas auto, de autodefensa. Eh, recordemos que las primeras versiones de Stinger fueron mortíferas en Afganistán durante la fase eh, final de la intervención soviética allá en los 80 los Stinger que se entregan hoy día son una versión seis generaciones más avanzada que es capaz de filtrar las bengalas de señuelo es un arma realmente muy potente y con eso se elimina la capacidad de apoyo aéreo estrecho de la, de la aviación del ejército y de la fuerza aérea rusa, eh, ellos están considerando muy, como muy importante el uso de aviones de apoyo aéreo estrecho y los helicópteros de ataque Kamov K-52, Hokum, Mi-35 Hind los cuales están teniendo que suplir el uso de la artillería, que es una herramienta fundamental en la forma rusa de hacer la guerra, pero que no puede usarse con la intensidad tradicional porque no tienen la munición disponible. Muy bien, eh, profesor Fernando Wilson. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos, ¿no es cierto?, toda la parte militar y por qué le está costando tanto a Rusia eh, ganar esta invasión en Ucrania. Que esté muy bien. Buenas noches. Por favor, muchas gracias a usted. Que esté muy bien.